de caracol y esta vez me encuentro con un personaje que sin duda algunos se van a recordar porque en la nocturna lo van a ver y va a marcar historia, ¿no? Sí, no, esperamos mucho que les guste, que les guste la nocturna, realmente deja un mensaje positivo hacia los colombianos, que eso es lo que esperamos. Así, ah, es, ya no vimos el primer capítulo y Dios, se mueve fibras sin uno querer, pero las mueve, ¿o no? Bueno, yo te estaba preguntando ahorita, ¿qué piensas del primer capítulo? Me encantó, ¿qué? Bueno, yo voy a hacer la entrevista, a ver, a ver, a ver. ¿es algo positivo, negativo? ¿Cómo ves la, eh, la nocturna? ¿Qué piensas? Mira, yo pienso que a todos nos va a mostrar cómo es la realidad que vivimos día a día y nos va a como ayudar a ver todo lo que de, en diferentes situaciones viven las personas en nuestro país ¿Y qué fue lo que más te gustó, más te impactó? Pues mira, tu personaje me encanta, me enc aquí ya sigo yo porque es que <ríe> me están, se están dañando en mi micrófono <ríe> Bueno, me gusta mucho tu personaje porque es un campesino que llega a la ciudad a estudiar, a la nocturna, ¿cómo es esto? Bueno, mi personaje no se quiere ir de, de la ciudad, o sea... No, y vendiendo licor. Sí, pues <risa> tiene un negocio ahí clandestino, no se quiere ir, quiere ayudarle a su familia en la finca, quiere quiere estar con su familia, pero bueno, el papá, la mamá quieren que es, es, salga adelante y definitivamente lo envían a Bogotá, pero bueno, ya se encuentra en la ciudad un poco difícil, va a tener muchos problemas. Bueno, ¿y fue, cómo fue para ti este proceso de construir este personaje? Bueno, tuvimos un proceso muy difícil, tuvimos ensayos, estos ensayos se hicieron desde diciembre, nosotros llevamos grabando la novela desde enero de este año, estuve en, en Boyacá, estuve visitando Genesano, Tierra Negra. ¿Y tu look cambió? Pues personaje sí sí claro que sí cambió cambió mucho mucho <risa> <risa> <risa> no ya la interpretación ya es algo muy hermoso ya Germán lo lleva uno en el corazón y les va a gustar créanme que les va a gustar claro los colombianos se van a quedar con este personaje en el corazón pero bueno muchísimas gracias un saludo a ustedes y muchas gracias a Quick y que estén muy bien te los bendiga la nocturna tiene un personaje que a mí me gustó mucho su acento gracias. su personalidad gracias. y lo hace Yuri Vargas bienvenida a Quick ¿cómo? Bueno, muy bien, qué bueno, qué buena noticia, porque mientras nosotros estamos grabando, ellos vieron el capítulo. Me encantan sus comentarios, ya han llegado varios con esos comentarios y de verdad se me infla el corazón de alegría, porque créeme que hacer algo después de Hermanitas Calle es difícil. <risa> Duro porque Hermanitas Calle, o sea, que dejó una vara muy alta y llegas con este personaje. Cuéntame un poquito quién es Ingrid, qué va a ser, cómo va a ser ese personaje. Bueno, el personaje se llama Ingrid Acevedo, es una tolimense que hace un buen tiempo no vive en el Tolima, entonces tiene como revuelto ahí como su asentillo, vende lechona, con mucho orgullo es la más orgullosa de su trabajo, ¿Qué rica? muy rica, no, me fui, quiero decirte que me fui al Espinal, conocí varias lechoneras hablé con ellas, aprendí a hacer la lechona, vendí lechona vi como todo ese mundo, me parece que fue hermoso, hermoso poderme no sé, cortar el cuero y chuparme los dedos fue, o sea, fue una, una experiencia muy chévere, como trabajo de campo que hice con este personaje y, y por por ejemplo, Ingrid entra a este mundo de la nocturna donde dice el eslogan: los sueños nunca duermen, y es literal. Cada persona va a ver en Colombia que estos personajes, a pesar de todos los obstáculos, cumplen sus sueños. Y este esposo que, que yo diría que es un fosforito porque se prende con nada. ¿Cómo fue esto ahí, esa relación? <risas> Jimmy, eh, bueno, Jimmy, va que interpreta a este personaje de Faber que siento que tiene mucha comedia pero es su fuerte y yo creo que eso lo va a enamorar a Colombia también porque a Colombia le encanta poderse reír y, y no hay nada mejor que uno acostarse 10 de la noche, ver el televisor y ponerse a reír, yo creo que soñar y reír van de la mano, entonces mi marido es eso, es un favorito, es mal geniado, pero va a hacer reír con sus dichos, entonces yo creo que es algo que vale la pena apostarle. Bueno y qué tan nocturna es Yuri Vargas? No. la que te queda viendo televisión esta tarde o no? No, pues ahora me tocó, <risa> claro, o sea, me tocó. A todos nos tocó literalmente 10 <risa> de la noche, Tino, déjalo grabando, pero al menos prender el televisor. Eh, pero pero, pues no soy muy de salir en la noche, no, soy, soy un poco más quedarme en mi casa, me gusta más. Muchas gracias. A ti, a ustedes, <risa> chao.